Eh, mi nombre es Martín Barón, eh, vengo de Macro Engineering en Canadá, soy gerente de ventas para América Latina. ¿Podría hablarnos un poco sobre las más recientes innovaciones en coextrusión de, de película soplada? Sí, claro. Este, bueno, nosotros en Macro eh, eh, fabricamos distintos tipos de sistemas de coextrusión. Este, um, ...y eh, en, la, en la presentación de hoy nos focalizamos en eh, uno de estos sistemas... ...que es el sistema de película soplada por burbuja... Eh, ...y en particular hablamos sobre el incremento del número de capas... ...en la película plástica, esta es la, la principal innovación que nosotros vemos... Eh, ...lo que anteriormente se hacía en una capa, en tres capas, en cinco capas... ...hoy ya se está haciendo en siete, en nueve, en once... Este, ...porque bueno hay, hay distintas necesidades en el mercado, hay necesidades... ...por ejemplo de aumentar la brea al oxígeno para darle... En el caso de que sea un empaque de alimento, por ejemplo, darle una mayor vida útil. Entonces ya se necesitan eh, utilizar otros materiales, este, ya, ya las, las máquinas más sencillas, um, haciendo estructuras eh, con menor número de capas, ya, ya pasan a ser de a poquito obsoletas y son reemplazadas por esta, estas estructuras de mayor número de capas, con mayor eh, flexibilidad, versatilidad y con nuevos materiales que se van introduciendo a estas estructuras. ¿no? tan importante el diseño del cabezal para este tipo de aplicaciones? Sí, el, el, bueno, el cabezal eh, odado es es como el corazón de la máquina de extrusión, ¿no? Este Entonces, eh, todos todos estos materiales que yo mencionaba, a través de los distintos extrusores, llegan hasta el cabezal allí se juntan todos este, se, se se forma, digamos la, la, la película plástica y esta misma sale en forma de burbuja hacia arriba del cabezal. Entonces este... Eh, para lograr eh, todos los beneficios y todas las necesidades que el convertidor tiene eh, para tener una, una, una película de buena calidad, para que todos estos materiales eh, sean, eh, digamos, tengan una cierta compatibilidad y no haya defectos en, en el plástico, para que no haya, eh, como hablábamos hoy, eh, inestabilidad interfacial, eh, para que haya una, una película lisa, eh, digamos sin mayores eh, rugosidades o, o, o, o algunos otros problemas. Es importante que el cabezal esté muy bien diseñado. Eh, hoy hablábamos en la presentación de un eh, cabezal Flat Pack, que es el, el último diseño de cabezales que hemos ofrecido al mercado, eh, que es muy flexible, que es muy versátil eh, y que permite al procesador eh, cambiar de estructuras. ¿no? Hoy, hoy hacemos una, mañana hacemos otra, después otra diferente, este, sin tener que cambiar mucho en la máquina y en el cabezal en sí. Eh, por eso, eh, tener un cabezal que responda a todas estas necesidades es, es muy importante ventajas de contar con esta tecnología? Bueno eh, eh, por supuesto siempre eh, teniendo en cuenta eh, maximizar eh, la calidad de película y, y los kilos por hora que puedo obtener de mi máquina y eh, a un costo razonable, ¿no? al menor costo posible. Entonces, eh, justamente con este diseño y teniendo todo esto en mente, eh, logramos eh, logramos obtener estas estas ventajas. Por ejemplo, eh, cuando yo quiero transicionar de un material a otro en una capa, eh, este cabezal me permite hacerlo en un tiempo muy corto. Eh, hoy mostraba un video donde transicionábamos de, eh, de un eh, nylon a un polietileno eh, coloreado y luego del polietileno coloreado a un poli transparente todo todo ese cambio en tan solo 20 minutos cosa que es eh, realmente eh, muy muy nuevo en, en, en el mercado ¿no? nunca se había visto un, un tiempo tan rápido a veces hablamos de una hora dos horas tres horas o más para tener esta misma transición entonces esto esto obviamente es un gran gran beneficio para el convertidor eh, así que sí fundamentalmente eh, estos bajos tiempos de purga y esta flexibilidad esta versatilidad que me permiten este, trabajar con distintas estructuras eh, de una manera bastante fácil. Es lo más nuevo que, ¿Es están más presentando? Nuevo que estamos presentando. Este, sí, correcto. Hemos tra tra trabajado también mucho, no solo en el diseño del cabezal, sino también en el diseño de, de los tornillos de, de construcción. Eh, otra vez, eh, a veces eh, uno puede diseñar un tornillo especial para un determinado material. Este es el mejor tornillo para polietileno, este es el mejor para EboH, este es el mejor para nylon. Pero eh, en el día a día, donde yo voy a cambiar de estructuras, donde yo necesito un tornillo que procese distintos materiales, eh, Hemos, hemos logrado también eh, diseñar un tornillo digamos universal pero que no me sacrifique los kilos por hora el output de la máquina entonces es un tornillo que eh, que me permite procesar todos esos diferentes materiales hoy un polietileno mañana un adhesivo de construcción pasado mañana un eboache sin sacrificar los kilos por hora eh, de la máquina muy bien eh, final la primera vez que vienen a la cumbre. ¿Qué les ha parecido eh, estos dos días? Correcto, Verónica. Es la primera vez que venimos a la cumbre. Eh, no, la verdad que nos ha parecido muy interesante. Este, particularmente, creo que es muy bueno. Eh, eh, bueno, la, la, todo el enfoque de innovación frente al mundo del empaque, ¿no? Por supuesto, nuestra presentación, por ejemplo, fue enfocada en extrusión. Anteriormente escuché una sobre, sobre inyección. Eh, se habló sobre materiales, se habló sobre eh, distintos tipos de empaque. Creo que eh, es un muy buen resumen en dos días eh, sobre las innovaciones en empaque en general. Yo creo que... Eh, eh, se, se, se tocaron este, muchos temas interesantes, por lo que he conversado con, con algunos otros asistentes, ha sido, ha sido muy, muy bueno y muy bien organizada.